Hola amigos, me da muchísimo gusto saludarlos. Y ustedes saben que vivo en Chicago, así es que estoy en la parte norte de la ciudad, específicamente sobre la Avenida Central y casi esquina con la Avenida Diverse. Y la verdad es que ya está haciendo hambre porque ya casi son las 12 del día. Aquí en los Estados Unidos se almuerza a mediodía. Y bueno, considerando que está haciendo un poquito de frío, eh, pues se me antojaron unos tamalitos y me dijeron de un lugar que dicen que están muy buenos, así es que vamos a probarlos, acompáñenme, vamos a saborear unos tamales, venga. Este restaurante se llama Dulce Mesa, de hecho es la primera vez que vengo y está, está padre, está chido la, la decoración, el color, me gusta, es la primera vez que estoy aquí, la idea es de tomarse un torrita y comerse unos tamalitos, pues vamos a ver aquí el menú, a ver qué tenemos. Y bueno, hay mucha variedad, pero pues yo me quedo con los tamales y el atole, así es que vamos a pedir, vamos a pedir eso. Bueno, amigos, ya nos sirvieron los tamales y pues para probar de todo pedí uno de cada uno, a ver qué tal y obviamente, pues, mi respectivo atolito, que en este caso es una cole de arroz con leche, que es mi preferido. Así es que, pues vengan, vamos a probarlo. Y les decía que el lugar está muy padre, me gusta, está muy colorido. Miren, miren lo que hay aquí. También, también tenemos una, una pequeña ofrenda de muertos. Ahorita que estamos en vísperas de día de muertos, y nada más, está padre, está padre, sencillita, pero. Pero bonita, eh, con su respectivo pan de muertos. Aquí tenemos también la tenemos un tamal y no podían faltar las calaveritas de dulce que son típicas en nuestro país, en México. Estas calaveritas de dulce eh, no pueden faltar en cada ofrenda de muertos. Eh, así es que, bueno, amigos, pues ven, acompáñenme y vamos a probar qué tal están estos tamalitos que me los sugirieron. Y que merecen están muy sabrosos. Así es que vamos a probar. Estoy listo amigos. Y bueno, les decía que pedí uno de cada uno. Tenemos este que es de... Es de puerco, de carne de puerco. Y de carne de puerco en salsa roja. Y, y, y, y... bueno, vamos a ver, vamos a ver. Este otro, este otro es de... Es de rajas, de rajas... De rajas con queso, híjole, ya se me está haciendo agua a la boca Y se ven muy sabrosos y huele muy bien Si ustedes tuvieran oportunidad de olerlo, esto huele súper sabroso Y por último tenemos también, tenemos también el de pollo Así es que el de pollo en salsa verde Y bueno, pues amigos, vamos a ver qué tal están ¿Por cuál empezamos? ¿Por cuál empezamos? De Tim Marín de Docking Way. Bueno, el que sea es bueno porque tengo mucha hambre. Eh, empezaremos por el de pollo. Pues con permiso. Ahora el de rajas con queso. El de pollo me gustó. No está muy picoso. los tamales estuvieron muy sabrosos el atole también me gustó y bueno, aquí está el ticket cada tamal costó 1.50 y el atole costó 3 dólares obviamente compramos 6 eh, tamales en total no me comí yo los 6 porque mi amigo y compañero que está ahorita en la cámara él se comió 3, yo 3 y 2 atoles, en total gastamos con todo y los impuestos se gastó 16 dólares con 61 centavos, 16 dólares con 61 centavos y bueno pues eso fue lo que costó este delicioso almuerzo que consistió en tres tamalitos y un atole para cada persona, muy sabroso, se lo recomiendo.